viene aquí, ¿qué pasa? ¿Y qué le pasa? Yerjan, te vi regado en las redes sociales. ¿Cuándo? ¿Eh? Anoche. Me estaba viendo. ¿Eh? Ey, la, esa, oh, eso no ah, importa. Ey, me estaba viendo Roberto ¿no? Eso No, no, no te vi en vivo, pero sí vi ah, okay. algo. Porque oye, ¿qué pasa, Yeljan? Es el poder de las redes. Este espacio se hace para las redes. Sí, sí. O sea, porque ahora nos están viendo aproximadamente a unos 20 o 30 millones de personas, pero en las redes nos pueden ver cuando quieran. Me pasé. Tiene que bajarlo en chino. Cuéntame, ya, Roberto, Neroz Montes, sí, es que hemos estado eh, ocupados. Por cierto, antes de, de entrar en, en tema, quiero informar que mañana, eh, a partir de las 7 de la mañana, habrá un cambio en el programa de mañana de aquí de Telenor. En el Estoy cual... invitado yo. Sí, Estoy estás invitado. invitado? No, en el tú cual... no me invitaste. Yo te invité. No, tú no. En el cual me invitó eh, eh, Vamos a formar parte del, del equipo. De, el sí, de, del equipo de, de presentadores de comentarista y comentarista comentaristas comentarista. presentadores no Comentarista, Entonces, sí, comentarista sí. y analista verdad y anal ¿Se sí. puede ser analista, Soy analista y comentarista, eh, del programa sí. de mañana así que mañana no se lo pierda a las 7 de la mañana la nueva pero eso temporada. Es el corte de pelo que tiene eh, sí sí tú sabes <risa> Roberto pero Neyrogi... <risa> bueno, tú vas a seguir viniendo aquí de invitados claro o sea. claro vamos a seguir y... somos parte de, de mira este eh, eh, señor lo que está sucediendo es penoso esa joven ¡Wow! Eh, eh, ¿Cuántos años tenía? 15 años. 15 años. Nairobi Montes, eh, quien fue acompañada de un joven amigo. ¿De la eh, misma edad? Sí, de la misma edad. Él tenía 16. O tiene 16. Eh, la acompañó a la piscina, se estaban bañando juntos, estaban compartiendo. Ahí está la foto de, de la niña. ¿Y qué resulta? El joven, en varias ocasiones, supuestamente jugando... La tiraba a la piscina por la parte más honda de la piscina y la joven no sabía nadar. Hubo un momento en el que se ve que él aprovecha que ella se está ahogando y entonces se la acerca y la hunde. Sí, pero eh, ya, ya no sé si tú analizaste el video. Uh -huh. Él se tira con un niño en brazos. Sí, sí. O sea, eh... parece que tenía intención, era el tipo estaba mal de la mente. No sé si en el video se ve, pero hay un video... Ahí mira, hay... si tú te fijas, esos que están en, la, en esta orilla, son ellos dos que están compartiendo ahí, aparentemente eh, había alguna afinidad entre ellos dos. Sí, no, porque eh... eh, de las declaraciones de la tía decía que él estaba enamorado de sí, ella pero entonces... y que siempre la visitaba y que eso, pero ella, ella no le correspondía. Pero fíjate que ellos están compartiendo, ella sale de, de la piscina naturalmente está acompañada de él. Mírala ahí la joven y ella se para en la orilla. Ahí se ven jugando. Como dos adolescentes, natural, que cuando están en una piscina, comiencen a jugar, a tirarse, a empujarse, cosas que no debe ser, pero que siempre los adolescentes están en eso. Fíjate cómo él la tira en esa primera ocasión. Sí. La tiró. La empuja, ¿no? La empuja. Sí, sí. Eh, entonces, ahí viene una persona que le hace, que conversa con él, Luego él busca un niño que viene caminando y se tira con él. Sí, con lo el niño. Que... O sea, eh, eh, que... Yerjan. Eh, Jan, uh -huh. él iba a ahogar el niño. Si, si, si, si la madre sí, no va mira, y se lo quita. Mira cómo la, la muchacha baila y le reclama que no, que le dé el muchacho. Y él, en esa ocasión, eh, sale de la piscina. La joven vuelve y sale de la piscina. Míralo ahí. Y es el momento donde él vuelve y la tira. Mira, ahí le empujó. Y entonces... La joven comienza a ahogarse, ¿por qué? Porque cayó lejos de, de la orilla de la piscina Sí, pero oye este elemento, Juan. Uh -huh. Él la ayuda a ahogarse porque él Más adelante en el video, él entra en la piscina Y la y hunde Él la está viendo ahí que se está ahogando Porque él sabe que ya no sabe nadar Y él la está viendo, fíjate que incluso eh, Él se tira ahora, se quitó un pantalón sí, pero se tira. Él se tira, pero él la termina claro. de, de, de, de, O sea que, que Ahí hay un crimen predeterminado Porque él la ahoga Sí, mira, ahí él va a la, a, la, a la orilla, se agarra de la orilla y él está observando que la joven ya no saca la cabeza, que la joven está bajo agua y que la joven prácticamente está ahogada. Ahí él se le acerca, míralo ahí, se le acercó y ¿qué hace? La hunde más. Sí, exacto, él, sí. él, él, él, él, él ahoga, o mira, sea, ella no se ahogó porque algunos medios, Dios, así fue, eh, eh, yo creo que fue Diario Libre, que cometió no, una no, rabazada. no, porque se ahogó, porque... Fue, fue sí, sí, pero la... eh, te quiero decir que Diario Libre... Mira, como... ahí la tiene abajo. Él la tiene abajo de él ahí. Eh, y fíjate cómo, se, cómo él se queda al lado de ella, sabiendo que está en el fondo. Sí, no, no, él porque se queda él, ahí él, para él... asesorarse de que ella realmente se ahogue. O sea, que ella no se ahogó, él la ahogó. Yo vi unas declaraciones eh, de la madre del joven que habló para un canal... Eh, y ella dice que no, que era jugando y que estaban jugando y que él no se dio cuenta que ella se estaba ahogando. Todo eso es Pero Dios mío, falso. pero cuando la cuando la joven se tira a un, señor, un muchacho con una camiseta blanca, más adelante en el video, él la saca y el tipo se alarma y la ayuda, la arrastra hacia afuera, que no es el que la saca. Sí, claro. ¿no? Es otra persona, él la arrastra. Entonces él se para y se manda. No sé si, si lo están viendo Mira, ahí. Él está ahí eh, eh, todavía en la orilla. Ahí se fue a nadar de que para el fondo... Lo ve sí. y todavía la jovencita. Si adelante más está el video, eh, eh, se ve cuando la sacan a la joven. Entonces, cuando la sacan, él, él se acerca y la ayuda a sacar. Como que él está ayudando a, a, a salvarla. Pero que él dio, ahí pasaron minutos y minutos. Porque la gente, y atención a la gente que ha dicho que cómo ah, sucedió ah, eso delante de todo el mundo. Cuando usted está en una piscina, usted está atento a lo suyo. Y había gente no, no, que dice. no, quizá, no perdón. ¿no? La gente perdón. no estaba viéndolo. Sí, perdón, Yerian. Ahí a quien, aparte del muchacho, que ya le, le uh -huh. conocieron medida de coerción, sí. son los propietarios de esa piscina. Si una piscina pública, que entiendo que es una piscina pública, uh -huh. por ley deben de tener un salvavidas. Hay claro, claro. un salvavidas, señores. Que esté supervisando O sea, los eso. dueños de ese negocio deben de estar sometidos a la justicia. Míralo ahí. Porque con niños ahí, ¿cómo Mi, es que hay un salvavidas? Mira, Roberto, que él va a la orilla a mirar. Mira, él está en la orilla y está mirando, y él sabe que la joven no está. Y si él está acompañando a la joven, naturalmente él sabe que la, que la niña está debajo no, de mira, o sea, incluso, él. Mira, incluso mira cómo está mirando. Evidentemente es un asesinato. O sea, o sea Es este un asesinato predeterminado. Y lo penoso de eso es... Y atención, tiene 16 años. Cuando viene a ver, tiene más cuerpo que yo. Se le ve ahí que es un muchacho corpulento. Y la pena máxima para él por esta situación pudiera ser de 8 años. Y salir porque a los cuatro, menor, es sí, porque, porque es como menor, se le va a judicializar a, a, a él como un menor eh, en virtud de lo que establece la ley eh, 106-13, que introdujo modificaciones en el código del menor. Sí. Eh, eh, ¿Qué, cabe, eh, qué es bueno decir? Que ciertamente eh, hubo negligencia por parte de los propietarios de la, claro, de la piscina, claro. pero también, Roberto, tenemos que decir que hubo... Negligencia por parte de los padres De esta niña, recuerda que tiene 15 años sí, Mira, que ahí, tiene 15 mira años. ahí estamos cuando se tiene el muchacho sí. Para sacarla o, Oye, una persona que parece que se dio cuenta No sé cómo Entonces la saca Pero mírala cómo anda ahí en la orilla caminando Él está supervisando Mira, ahí déjame yo hacer. Sí, caso, ese que usted ve parado. Con ahí el... se tira el muchacho, ¿verdad? Sí, se sí. tirando a un muchacho que la bien, que está en el fondo. Mira. Vamos a ver. Eso es muy. Echa para acá. Vamos eh, a ver. Acá, que esto, es, eh... esto es análisis eh, profundo. Mira. Sí, él está ahí, aquí. Sí, mira. No, mira lo de pantalón rojo, sí. el muchacho. El de pantalón rojo. Si el puede muchacho. volverlo. Mira, es eh, la, la jala. Cinco segundos, por favor, que lo devuelvan. Cinco segundos para que veamos cómo él viene caminando por la, por la orilla de la piscina, Pero, observando. Míralo ahí, sí, míralo no, ahí. no, mira. Eh, ajá, el pantalón rojo, el pantalón rojo. Sí, mira, rojo. el pantalón rojo. Entonces, mira, eh. esas dos personas ven que hay alguien en el fondo. Ese se agacha, viene otro. Mira, mira, mira. Ahí, tú ahí la sacaron, saca. Mira, el, el, el, el, el porche blanco. Él ayuda a salir. Oye, ese abusador, sí. ese criminal, la ayuda a sacar, la arrastra. Mira cómo la arrastra, como si fuera intenta de que, de que, de que revivirla y sale corriendo a avisarle, mira, él sale corriendo a avisarle, mira, avisarle a la gente que, que se ve ahogado una persona mínimo ese joven o tiene problemas sí, mentales hay, hay dos posibilidades o, ahí de que tenga problemas mentales eh, porque él se le ve actuar de mira, manera muy fría mira, parece que la señora que está ahí andaba con ellos sí. esa debería estar presa también esa eh, del de, de traje de baño negro eh, bueno, quizás porque como ya está en el lugar eh, recuerde que eso ¿Esa pasó es la mamá eso pasó en, en apenas eh, aproximadamente 12 minutos. Sí, pero eh, pero eh, eh, perdón, ya, no, una persona menor. Mi, así mi hijo es. es mayor de edad. Uh -huh. O sea, no es mayor, perdón. Tiene 16 años. Sí Y Rona tiene 9. Si yo estoy en una piscina con ellos, tanto la mamá como, como como yo, que soy el padre, tenemos que estar pendientes claro, sí, en claro. cada momento. Y más, ojo, eso es ilegal, una piscina de esa profundidad, ¿eh? ¿Donde sin estén un niños? salvavidas. Ahí no hay un salvavidas, señores, ahí no hay salvavidas. E incluso no hay salvavidas y tampoco hay eh, eh, una persona. Que esté ¿no? supervisando un lo que está sucediendo ahí, sí, Que momento. debe estar ahí. Por ejemplo, porque si hubiese vivido un salvavidas, alguien se lo tira. O viceversa, si hay una persona vigilando, que debe de haber por ley, en una piscina pública, para cualquier situación como esta. Es importante destacar, Roberto, que hay que llamar la atención de nuestros legisladores, a los que van a pedir ahora para para 2020, llamar la atención de nuestros legisladores. Si este joven es judicializado en Estados Unidos estuviera enfrentando cadena perpetua. Sí. Cadena perpetua, sí, aún siendo menor de 18 años, porque sí, tiene 16, sí, sí, sí. y se le va a él que, a, que a, a judicializar. Tú, oye, Yerjan, eh, cambiando un poco de tema. Ocho años. Que tú mencionas cadena una perpetua. Tú sabes que ese es el abusador por la violación de algunos artículos de lavado de activos, narcotráfico y todo eso. Podía estar en algunos estados que lo están pidiendo. En la extradición lo dice que no se había dicho. En la extradición lo están pidiendo para algunos estados para condenarlo a cadena perpetua a los Estados Unidos a hacerse el abusador. O sea, que nunca no chuque se está... jugando que allá recuerda que allá son muy rígidos con las leyes. No, que nos relaja. Muy, muy o sea, rígidos con las leyes. Allá, allá se cumplen las leyes. Así por es. eso ese país se ha podido mantener, mientras que países como nosotros tan pequeños somos un desastre. Importante destacar a los padres, no descuiden a sus hijos con nadie. Este joven, eh, que aparentemente era muy amigo de ella, y ya según los familiares eh, decían como que él la pretendía. Sí, Miren sí. cómo terminó con la vida no, de manera intencional. En ese video está claro que fue de manera no, intencional no, un asesinato. Eh, eh, la muerte de esta niña. Eh, habría que ver ya si este joven eh, pudiera... Aquí tenemos el artículo 340 eh, del Código del Menor, que fue modificado por la ley 106-13, que dice eh, que este joven, por ejemplo, o en el caso de, de, de los que eh, los niños menores de ajá. edad eh, Pudieran enfrentar la pena de 1 a 8 años Para las personas adolescentes entre 16 y 18 años sabes, Nosotros bueno, entendemos es que, que es una pena eh, Ese artículo eh, hace favor a la delincuencia ahora mismo Que hay muchos niños delinquiendo porque conocen uh -huh, ese artículo claro. Además de eso, hay mayores de edad que lo utilizan Principalmente para el microtráfico sí. A sabiendas y, y lo, y lo concientizan no, Incluso si tú te vas a soltar de una vez. porque tú eres Incluso niño. los que son menores de 13 años son inimputables. O sea, un niño de 10, 11 y 12 años no puede, puede cometer cualquier tipo de delito y es inimputable, En Estados Unidos, lamentablemente, lo, lo, lo, aquí en la República sí. Dominicana. Era, es lamentable, pero ya, Juan, eh, eh, y te agradecemos porque el tiempo eso no fue, en medio de esta trágica noticia que hemos tenido, no solamente esa, por ejemplo, eh, Papilala, nuestro hermano y amigo, que nosotros desde aquí mandamos la condolencia a los familiares, que debería declarar el ayuntamiento también un día de duelo por papilala aquí en San Francisco. Un gran dirigente deportivo de muchos años en San Francisco de Macorís. Atención a la dirigencia deportiva? Que no he visto que, que, que han hecho nada. Es que hay mucha desunión país. en la dirigencia deportiva de San Francisco de Macorís y de todo el ¿Dónde país. ¿Dónde están los cronistas deportivos de aquí? Que no, no he visto, o sea, no es sentido. Te, te lo acabo de decir, hay mucha división eh, en la... En la en, en el sistema deportivo completo del país. Hablando anterior. del sistema deportivo, tenemos la imagen ahí, señor director. El presidente Donald Trump se anotó ¿Cómo así? un virado. ¿Cómo así? Por reconoció con la medalla de más alto honor a, al, al ex jugador de los Yankees, el panameño de... El panameño de Mariano, Mariano Rivera. Lo condecoró con la medalla del Freedom, de la libertad de los Estados Unidos. Mira cómo está Donald Trump. Sí, porque Señores, los hombres, miren. Él es un showman. Eh, no, Donald no, Trump. no, el tipo un marketing. El sí, tipo sí, es, el tipo. mira, ese tipo es marketing de lo pies a la cabeza. Eso es reelección, ¿verdad? No, re, es porque reelección está hace tiempo. Eso se llama voto hispano. Quiero voto hispano. Sí. Ahora mismo yo voto por Donald Trump. y mira por, que eso, por dominicano. esa acción. O sea, mira, está reconociendo con la medalla más arda. O sea, el que tiene eso, puede decir que es un dios en los Estados Unidos. A Mariano Rivera, una estampa de lo que es el béisbol organizado. Un latino impecable. ¿eh? Es el único latino que pasó en la primera votación al, al, al, al, al of fame, eh, perdón, salón de la fama. Muy bien. Llegamos al final. ¿Y este humo? ¿Qué pasó? Llegamos Pero al final. Nosotros vamos a váyale Vamos a un corte ya y despedimos. O oh, despedimos de ahora. ¿Qué tiempo? Mañana, a las 7 en el programa de mañana. Sí, no, no vengo a las 7, vengo un poquito más tarde. Más tarde. Porque... Vamos un corte y regresamos ya con la parte final. Gracias, Yerian, por analizar sí, sí, no, este caso. Eh. Quedó bien, te quedó bien. Entonces.